El gobernador de Duarte, Juan Antigua Javier, se refirió este lunes a la entrega de las canastas navideñas Dijo que este año utilizarán un nuevo método Bueno, precisamente el día 19 Vamos a comenzar con la entrega de la canasta a cada uno de los hogares más necesitados de la provincia En esta oportunidad vamos a el método de repartición a través de unos tickets especiales, exclusivos de esta gobernación. Donde trataremos de llevárselo a, a sus hogares, para precisamente evitar tumultos y atropellos que en ocasiones eh, han habido. Nosotros no queremos atropellos, no queremos desconsideración, no queremos que una persona ande empujando o, empu o dejándose empujar atrás, atrás de una canasta. Por esa razón, vamos a eh, tener la iniciativa de la entrega de los tíos. Acuérdense que esa entrega es a la provincia, que nada más no es a San Francisco de Macorís. ENTN, su noticiero regional, Polanco.